1, 2, 3 Buenos días, chicos. El día de hoy estamos en Osaka. Llegamos anoche aquí al hotel Room Tour. Muy bien, tenemos aquí una pequeña salita. Nuestra maleta. Televisión Y la cama Y Hayatito nos presenta <ríe> El baño <Tan>. Hola <ríe> Aquí tenemos el baño Con Tina oh, sí. Y por este lado Tenemos a el retrete inteligente. Ah. Miren, y en el hotel nos regalaron estas bolsitas transparentes de minions también, kawaii. Me gustaron mucho. Se supone que es una para Hayato y una para mí, pero las dos son mías. ¿Eh? Neko. One, two, three. Ah. No, no, no, no. jugando en Universal Studios ustedes seguramente ya lo saben si es que ya vieron el video anterior que subimos aquí en el canal y ahorita pues vamos despertando ya nos alistamos y vamos a ir a desayunar aquí en el hotel y después vamos a ir a pasear por Osaka espero que les guste el video miren esta es la vista desde nuestra habitación por allá están los Universal Studios Japón sí. Y por aquí hay una calle, déjenme, les hago zoom. Que está llena de restaurantes, bares, cafés y está muy padre, la verdad. Nos divertimos un montón ayer. Sí. Sí. Sí. Sí. Miren Hayato sin lentes, se los presento. Sí. ¿Listo para ir a desayunar? Sí. Vamos a comer. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Vamos. Desayuno, sí. desayuno, a desayunar, a desayunar. Sí, tengo hambre. Sí, tengo hambre. Vámonos, vámonos. Uh, uh. Wow. We are in space. Yes. 그리고 여기 색깔 바꾼. Sky blue, Green? Y esto es lo que vamos a desayunar. Yo pedí un omelette y lo voy a acompañar de tocino, papita, panecito. Estos son verduras y fruta. Y también de un jugo. Y Hayato, miren nada más su super plato. Él va a comer arroz, ensalada, pizza, jugo, tocino, carne, pan, yogurt. Un montón de cosas. ¡Provechito Hayatito! aquí más Dice que es parvogum en el drama de Record of Youth. <risa> ¿Qué tal? ¿Se parece al Parvogum? Que sale de modelo ahí en el drama. <risa> Vámonos. <risa> ¡Vámonos! <risa> ¡Añón hotel. Chemiso Pioneso. Sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Oh, de Nomuco son pero ni really. mm. okay. Let's go Adonante. Chicos, en este parque está el famoso castillo de Osaka La verdad es que yo solamente lo he visto por fuera Es la primera vez que vamos a entrar a ver cómo está el castillo por dentro Y obviamente les vamos a estar mostrando aquí en el vlog Miren, en la entrada al parque hay varios cafés y restaurantes Y hay muy poquita gente Es entre semana por eso Hoy en el pronóstico del de tiempo decía que iba a llover, y miren nada más Qué bonito está el día, bien soleadito <laughs> Hayato, ¿sí? Machimako visto Osaka en Osaka? Osaka Aquí en común es... ...almente... ...半年? ¿半年? ¡Wow! ...almente Ajá. en Osaka es no hay que Ah, no Chicos, ya llegamos Desde aquí se ve el castillo de Osaka Wow. Wow, wow chicos! ¡Qué lindo! Tenemos que cruzar este puentecito go, go. Y después llegamos oh. al castillo. Oh. <laughs> Hayato hizo wow. Hayato no, no han san wow mani je. Y bon video, eh. Saram please count to je. Hayato oh. miot bon wow je. Hecho. Ay, chimio. Oh wow <laughs> de chineo. Oh. Hey. Hey. Hey, chine, ok. Y miren, ya estamos aquí justo enfrente del castillo. Qué bonito. Está bastante grande. La verdad no sé si se alcance a ver aquí en, en el video lo grande que es. ¡Wow! Oh. Estamos a punto de entrar. Pero tenemos que pasar por esta cabinita. Donde nos van a checar la temperatura para ver si podemos pasar o no. Vale 600 yen la entrada al palacio, que son como 6 dólares americanos. ¿Americanos? Uh -huh. Oh, vaso, vaso. ¡Ay! ¡Ay! Ok, al parecer dentro del de castillo hay también un museo No sé si me vayan a dejar grabar porque luego no dejan grabar dentro de los museos Pero lo que podamos mostrarles se los vamos a mostrar Una cosa que sí, no me, no me queda duda es que seguro tiene una vista muy bonita <risa> Miren, antes de entrar está este letrerito que nos dice que esta es la tercera vez que existe esta torre se quemó dos veces y la volvieron a construir. Así que esta es la tercera y ha estado bien desde 1931. Uy, let's go inside. Wow chicos, así luce por dentro. Yo me esperaba algo como muy antiguo y está súper moderno. Wow, no puedo creer que tenga elevador. 엘리오 빅토리 있어서 너무 신기해 신기해 <웃음> 안에 들어가면 되게 현대적이야 네 와우 아, 요즘 만든 느낌 <웃음> 오. 와우. 와우 와우 내가 어디 있을까? 하야토? 응. 하야또는 하야또 여기 있어, 가운데 네? Chung Me nega Ben pe Ichiman Apeyan. Ben Apeyan. I'm Blade Ben Apeyan. Ben Apeyan. Ben Apeyan. dancer. <hazas> <No>. <hazas> Hemos llegado al último piso. Miren estas vistas de la ciudad. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Mira, me gustó mucho el castillo Me sorprendió que fuera tan moderno sí. Y ahora vamos a ir a un jardín japonés Que está aquí dentro del mismo parque del castillo de Osaka Miren nada más esta chulada de paisaje Este jardín japonés lo vimos desde la puntita del castillo Desde arriba lo vimos y dije quiero ir Y miren qué hermoso paisaje Divino Chicos y ya vamos saliendo del de castillo y vamos a ir a comer, queremos comer ramen A ver si encontramos ramen y si no pues ramen. lo que haya Pero vamos a comer, vamos a almorzar Tengo hambre, <ríe> yo quiero comer ramen <ríe> Miren, no sé si sepan que en Japón cada ciudad tiene las alcantarillas diferentes Y esta tiene el castillo de Osaka porque es el punto turístico más famoso de Osaka Señoras y señores Hemos encontrado ramen en el segundo piso de este edificio. Sí. Y ya llegó el ramen. Yo pedí un clásico ramen normalito y Hayato pidió uno que es picosito y lo va a acompañar de pollo. ¿Y tal aquí más?